En este vídeo vamos a tratar dos estructuras dentro de la lógica, las clasificaciones y las seriaciones. Y estamos bastante familiarizadas con estas estructuras puesto que nos las encontramos en nuestra vida cotidiana. Así que lo que vamos a hacer es darle una definición algo más rigurosa y un enfoque didáctico. Vamos a empezar con las clasificaciones. ¿Qué se os viene a la cabeza cuando hablamos de clasificar? Pues clasificar es organizar elementos en grupos atendiendo a sus propiedades. Clasificar no solo nos ayuda a conocer nuestro entorno con las agrupaciones o los conjuntos que hagamos sino que también nos ayuda a organizar nuestro pensamiento. Primero comenzaremos clasificando objetos utilizando características muy concretas y simples como por ejemplo coger todas las figuras que se parezcan a estas, e iremos haciéndolas más abstractas hasta llegar a propiedades como es coger todas las figuras que tengan cuatro lados. En las tareas de clasificación tenemos que tener en cuenta tres fases. La primera de ellas es la selección, en la que dentro de un conjunto seleccionamos y cogemos todos los objetos que tengan una característica en común. Por ejemplo, coged todos los círculos. Después tenemos la clasificación simple, en la que tenemos una colección y seleccionamos un criterio y agrupamos todos los elementos de esa colección siguiendo ese criterio. Por ejemplo, organizamos todas las piezas por color. Y por último tenemos la clasificación múltiple en la que tenemos una colección y esta vez escogemos más de un criterio y lo que vamos a hacer es agrupar todos esos elementos teniendo en cuenta todos los criterios. Por ejemplo, si seleccionamos los criterios de color y forma, entonces agruparemos todas esas piezas por esos dos criterios al mismo tiempo. Y con esto hemos acabado las clasificaciones. Si os paráis a pensar, veréis que las clasificaciones son en realidad relaciones de equivalencia. Si lo miráis de esa forma... Estamos relacionando objetos según distintas características, una o varias, y os invitamos a que os paréis y lo comprobéis. Vamos ahora con las seriaciones. ¿Qué carajo es una seriación? Y no precisamente lo que aparece en el catálogo de Netflix. Para hacer una seriación, lo primero que necesitamos es comparar los elementos de un conjunto y organizarlos de manera ordenada siguiendo un criterio o un patrón. Esta ordenación tiene un principio y un fin, y esto es lo que nos va a ayudar a construir más adelante la noción del número ordinal. Para hacer una selección necesitamos tener en cuenta cuatro operaciones lógicas. La primera, reversibilidad, debemos poder ordenar hacia adelante y hacia atrás. La segunda es la transitividad, que ya hemos visto antes. Si tenemos un elemento A que es anterior a un B y el B es anterior a un C, entonces el A tiene que ser anterior al C. Después tenemos el carácter dual. Esto quiere decir que, salvo el primer elemento de la serie y el último, todos tienen un anterior y un posterior. Y por último, la antisimetría, que ya la hemos visto antes. Y lo recuerdo diciendo que si tenemos un elemento A que es anterior a un B, entonces el B no puede ser anterior a A. Vamos a ver ahora tipos de series. Y los nombres sonarán, porque seguro que yo lo había escuchado. Vamos a ver series cualitativas y series cuantitativas. Las series cualitativas son las primeras que se dan en esta etapa y son las que tienen en cuenta propiedades y características que no se pueden medir con números, como por ejemplo, la forma, el color, etc. En esta serie, las cualidades cambian alternadamente siguiendo un patrón de repetición. Es importante que las tareas que se propongan modifiquen de manera gradual el tipo de selecciones que hacemos. Podemos comenzar teniendo en cuenta una única característica, por ejemplo, la forma y hacer seriaciones del tipo, como aparece aquí, cuadrado, triángulo, círculo. Después pasar a seriaciones que tengan en cuenta dos propiedades, como por ejemplo, forma y color, como se puede ver aquí. Y después tener en cuenta seriaciones en las que aparezcan varias cualidades, pero solo se tengan en cuenta una. Como aquí, que aparecen forma y color, pero solo se tiene en cuenta la forma. El otro tipo de series son las series cuantitativas y tienen en cuenta las propiedades medibles, las que podemos medir, las que podemos asignar un número. Desde el punto de vista cognitivo, estas series son mucho más complejas, puesto que necesitamos una comparación previa entre los elementos del conjunto. Y podemos tener series cuantitativas del tipo el peso, la longitud, la cantidad, etcétera. Por ejemplo, aquí se puede ver una serie que tiene en cuenta el número de ojales de los botones. Dentro de este tipo de series tenemos las series temporales, que presentan una mayor dificultad en la etapa de educación infantil por la poca percepción del tiempo que tienen las niñas y los niños. Esto se puede remediar teniendo en cuenta series temporales que hagan referencia a rutinas de su vida cotidiana, como por ejemplo eh, la rutina de levantarse y vestirse. Al igual que para las clasificaciones, si os paráis a pensar, veréis que las seriaciones cuantitativas son relaciones de orden, como vimos en el vídeo anterior. Tenemos aquí en este caso una relación de menor que o mayor que. Ojo, esto no pasa con las cualitativas, no podemos ordenar colores. ¿no? ¿Qué viene antes? ¿El rojo o el morado? Y esto es todo con respecto a este vídeo y respecto a la lógica. Hasta la próxima.